Quiero darles un saludo de año nuevo, creo que este año ha sido muy raro para muchos de ustedes, para mí estuvo lleno de alegría, tristeza, entusiasmo, incertidumbre, emociones que nos hacen sentir vivos y que cromatizan nuestra existencia. Tengo hambre como todos los que tienen grandes sueños, espero que todos mis chicuelos libertarios también tengan mucha hambre y les deseo de todo corazón que el próximo año esté lleno de retos estimulantes, aprendizajes... Vínculos agradables y que los sueños de su corazón toquen las estrellas y que sus realidades reflejen sus esfuerzos. De parte del equipo de Libertario les deseamos un 2021 lleno de libertad y recuerden, el futuro es libertad.